Atrás de ustedes, atrás ah, de ti, no atrás es... de ti, mami, atrás de ti, mami. ¡Astre, atrás de ti! No! A tu izquierda este Shishu Hijo de su pinche madre pinche Goku. Vámonos. No, que no, no, su madre ser. se escondió arriba, el hijo de perra. Hijo de su madre viene el Goku. ¿Y dónde está el de...? Arriba, arriba. Está, arriba, arriba, está arribita, arriba. arribita. Cúrate, cúrate, cúrate cúrate porque no te va. Pero está aquí, está aquí escondido, mira. Si dejó la no nube, te vas volando de una. <risa> Estoy arribita, arribita, arribita. Métete, okay. métete. Métete. No, no, no dejo voy. las nubes de la llevo. Llévate esas cosas. Empujate, empujate, empujate. No hay para revivir ahora. Solamente que vayas hasta por allá. Y aquí van adelante. Ya me vieron. No, no, la no, la no, no, no. Vete, vete a la derecha. Corre, corre. Y van por ti. Te van a perseguir. Hijo de su madre. Vete nadando, vete nadando. Vete ¿A nadando, vete ¿A dónde, vete ¿dónde vete? lo revivo? Corre, es? nadando, nadando. Vete, lejos. Escapa. No, déjame, déjame, cámara. Corre, corre, corre. ¡Ay, güey! No, te la peló sí, contra ti. Corre, corre, corre. Llévate la nave. <risa> llévate la nave, llévate la nave. Corre, vea uy. ve a donde. Buenísima. Sí, puedes revivir, mira, ahí está. Sí, sí vete, ¡Vete, vete, vete, vete, sí vete. vas a poder, sí vas a poder. Oh, no, no, no. ¡Uy, güey! No, te van a dar. Ay, Ay no, mames, qué chingón, corre, te lo corre, está inventando No, mames. Vamos no, a ver si puede. Mames. Mames. No, no, no, no. La saña no, del año! Mames. Esta saña sí va a estar, cabrón. ¡Ay, el lobo! ¡El lobo! No, no mames, no, el lobo. No, ¡Pinche lobo no, culero! No, no, ¡Chinga no, no, tu no, madre! ¡Chinga! ¡Chinga! ¡No, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí corre, no, no, corre, no, no, corre, corre! corre. ¡Pinche no, no, lobo ¡Pinche lobo! ¡Pinche ¡Pinche lobo culero! Buena Buena ay Cúbranse que hay gente Cuidado con el lobo, cuidado con el lobo Randy Cuidado con el lobo Ven a mi, ven a mi Muerto Vérate este lobo, cabrón Ya no sé, ya queda no sé. Uno. Queda <ríe> uno, Queda uno, queda uno Otra vez, la vamos ganamos a Come la, la carne a Recargan, recargan. ¡No, ¡Oh, no! ¡Ah, es arriba! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡Es arriba! es ¡Arriba Arriba del árbol! ¡Arriba del árbol! ¡Arriba del árbol! ¿De qué árbol? Ese que se cae. ¡Ahí está! ¡Abajo! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo, abajo, abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mátenlo. ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Ay, hijo de perra! Está volando. ¡Ah, ya! Sí. ¡Perfecto! ¡Qué maravilla! ¡Buenas <risa> partidas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, manches, qué buena, eh. Re esta. Y la hazaña de revivir, eh. Esa. La hazaña de el chango, chango es para el chango chango y si estoy, es que tenía todo el costo de perro ese. Y estoy el maldito lobo culero. El lobo. <risa> me hicieron muchas no, cosas de un chingo en un solo estuvo momento. Chingones, <risa> eso, muy chingón, Qué bueno, qué bueno. Eh, sí,